Hola, en este video vamos a ver la capacitación que requerimos para aulas híbridas o VSBot. Nuestro primer paso es ingresar a mi espacio y dentro de mi espacio es seleccionar la opción de Success Factors. Una vez dentro de mi espacio y Success Factors hay que ir a la parte superior izquierda y seleccionar el menú Mi Plan de Desarrollo. Dentro de mi plan de desarrollo, vamos a bajar hasta la sección Tema y Academic Programs y vamos a seleccionar el curso Inducción al modelo híbrido modalidad presencial más remoto, dando clic en él. Se va a abrir esta nueva ventana y hay que dar clic en la opción de Iniciar curso. Este curso se va a iniciar automáticamente desplegando una pequeña ventana auxiliar. Y una vez dentro de ella, simplemente hay que dar clic en Iniciar curso. El otro curso que tenemos que tomar, hay que regresar nuevamente a mi plan de desarrollo. Vamos a ir hacia abajo. Ahora vamos a buscar la opción de Oferta de Desarrollo y vamos a escribir OBS Bot. Y vamos a dar Enter o vamos a dar clic en Buscar. Aquí nos van a aparecer dos opciones. La primera de ellas, de manejo de ola híbrida con terminación 29, vamos a dar clic en iniciar curso, ya que este es el curso que tenemos que tomar dentro de SuccessFactors. Nuevamente nos va a aparecer una nueva ventana y automáticamente se va a iniciar el curso. Dando clic en comenzar, vamos a empezar la capacitación. El último curso que hay que tomar es la sesión práctica para la cual es importante que te contactes con tu CDI. Espero que este video haya sido de gran utilidad.